Soy presidente de la Asociación Mexicana de Fisiculturismo y Acondicionamiento Físico. Estamos afiliados a Nava Internacional. También este, fui competidor desde 1973 hasta 1990. Todos esos años me dediqué a competir desde principiantes, novatos, clasificados. Fui ganador de varios eventos, muchos eventos de entre clubes, algunos nacionales. Eh, gané mis categorías del Mister México, eh, gané el Señor México durante tres años, eh, competí en un Mister Universo donde quedé en cuarto lugar allá por 1987. Soy director de la Academia de Acondicionamiento Físico, donde por primera vez sacamos la licenciatura en acondicionamiento físico por parte de la, con la Secretaría de Educación Pública. Fui de los primeros que organizamos esa carrera de tres años para profesional, profesionalizar a todos los entrenadores del país y ahorita estamos organizando varios eventos con ABA Internacional fui presidente de la federación eh, de la WFF representante aquí en México Amigos, soy Jorge Carrillo eh, soy ganador del Mister México 1979 previamente había ganado varios eventos a nivel interclub Mister Rubano eventos grandes de Ciudad de México Mister Center de la República y bueno pues en 1979, el 28 de octubre gané el Mister México por primera vez es único, es solo un atleta cada año hoy hay muchos atletas Mister México pero antes era bastante duro llegar a ganarlo Gané el Mister México Profesional en 1980 y en 1981 repetí sobre mi astro, Santos Ramos. Eso es un orgullo. Logré competir contra lo mejor de México. Al final, eh, en el 84, competí con César López, que fue un super rival, eh, pero lamentablemente se presentó Baby Jones, Mr. Universo, y pues los mandé a Santos y a él al segundo y tercero. Ese es otro orgullo que nadie me va a quitar, que un Mr. Universo te califique de esa forma. Y al final pues me retiré ganando al Señor México. El Señor México lo gané en el 88 en Guadalajara. Igual en el 84 fue el evento mayor de mi vida, en el 84. Pues yo conocí aquí a Jorge Carrillo en 1973 en el Metropolitano 13, que en ese tiempo, pues ya a veces había 10 gimnasios. Y, y, y pues yo conocí a Jorge en ese año, en 1973, con un buen físico, me impresionó. Ya tenía pasa de campeón, y pues ahí nos hicimos amigos. Yo era un competidor. Pues en principiantes, porque yo estaba muy delgado, yo empecé en esto del físico con 45 kilos, y bueno, este yo te admiré ahí mucho, Jorge, y pues ahí nos hicimos grandes. Pasos. Gracias, Tito Pues sí, así fue. En aquel tiempo había pocos gimnasios, eh, era difícil aprender, tienes que dedicarte mucho a investigar. Por tu cuenta había revistas especializadas, pero muy pocas, y de ahí, pues cada uno escogió yo creo que lo que le caía bien a su cuerpo, y con miras a desarrollarse de determinada forma de pensar cada quien entonces, este, así fuimos cada uno por su lado, casi siempre, pues trabajando en lo suyo y aprendiendo de todos, yo observaba mucho a la gente como entrenaba si me impresionaba alguien por su espalda ya saben, pues checaba qué hacía y todo. Y aparte de lo que estudiaba en las revistas, pues observaba a la gente que ya estaba desarrollada. No, y en ese tiempo no había conocimientos de nutrición, mucho menos de farmacología. Tenías que estar, o sea, yo por ejemplo, yo me metía a lo que escuchaba. Lo que escuchaba, oye, ¿a qué te está metiendo en ese tiempo el anasterón, el anasterón BM? Este, empieza con una pastillita, no, pues yo me metí al doble Y si veía que estaba yo progresando me metía hasta tres Pero era lo que uno escuchaba A veces las mismas dietas, igual Porque la gente era algo muy envidiosa No te decía lo que, lo que se tenía que hacer Y, y recuerdo que, que en ese entonces Los entrenamientos eran muy fuertes Tipo prehispánicos Se mataba, se mataba uno en el gimnasio Decía un americano... Años después, cuando yo ya había ganado, años, ocho años después vino a México y redactó. Ustedes no necesitan hacer aeróbico, ni en ese tiempo se llamaba así, hoy se llama cardio. Ustedes no tienen que hacer nada de aeróbico. La serie interminable de, que efectúan, pues con eso queman. Lo que tienen que hacer es comer más y alimentarse mejor, como decía mi niño viejo amigo Polo, primero vayan a comer. Recuerda, eh, por ejemplo, los licuados que nos tomábamos, llenos de proteína, llenos de frutas, este, con plátano, fresco. Sí, era una famosa bomba. ¿Una bomba? No, no, yo yo no, recuerdo que, que, que salían dos, dos o tres vasos de, de, de los licuados. Puta, tenía que ir derechito porque si me agachaba se me tiraba. Y sobre todo si ibas en el metro, puta, pero eran unas bombas. Dije, pues, un, uno veía Oía y pues esto es para subir de tamaño. A subir. Y ya después vas aprendiendo, ¿no? Es que es mucha cantidad de líquido para el estómago. Y, y no había muchos este suplementos. En ese entonces, entonces había que el casilán, el casinato de calcio, levadura de cerveza, el, el hígado de secado, que era el protolíver o el vilca. Y párale de contar, o sea, no, no, no había mucha variedad, pues te atascabas de cosas. Yo me llegué a tomar hasta 100 pastillas de, de protoliver y eso porque me las regalaban. Pobre estómago, ¿no? Sí, sí, sí no, no, era, eran Hector, unos castigos. Héctor digo sí, se echaba así el puño y aparte el, sus bombas. Fue famosísimo, como subía de peso. No, y luego lo que oías, un día escuché a Scott, a Scott Wilson, un campeón de Estados Unidos, que se tomaba un kilo de huevos diarios. Un kilo, así este. Pues yo empecé con medio kilo. No, lo que pasa es que hoy por el internet pues hay, hay, hay mucha información. O sea, ya todo el mundo lo saca hay muy, o sea, por internet. Y en ese tiempo pues, experimentábamos con nuestro propio cuerpo y unos daños terribles que no se hacían, unas tremendas diarreas por andar experimentando cosas que, que no. Sí, en cuanto a cómo aprendía uno también eh, y cómo se incrementó el hecho de que el físico fuera más aceptado fue por las películas. Las películas americanas vinieron a traer mucho, tuvieron mucho auge y este, los jóvenes en ese tiempo queríamos parecernos a cierto héroe, y eso incitaba a entrenar. Sí, fue muy bueno. Y el, éxito, y, y el éxito del fisiculturismo allá por 1982, aparte de las películas, fue, fue el auge de las mujeres. Las mujeres les vinieron a dar un extra, un boom a nuestro deporte, porque anteriormente, estoy hablando de los años 80, 70 y tantos, pues era puro hombres en los gimnasios, eran como las cantinas. Era puro albur, puras groserías, y a raíz de que entraron las mujeres en los clubes, en los gimnasios, como que se calmó y creció, creció nuestro deporte gracias a ella, gracias a las películas. Pero la mujer jugó una, un, pues una parte fundamental para que nuestro deporte se hiciera grande. Y fuera más aceptado y respetado, ¿no? Porque antes, pues, que, que eras esto, que eras lo otro... No, pues me daba pena decir que hacía pesas porque no te bajaban, que eras maricón o que no sé, muchas cosas. Oiga, compadre, ¿y por qué habrán dicho eso? ¿Qué? Nos vieron, ¿no? ¿Sí ¿Te acuerdas? ¿Para, para mí, mentalizerino, Alex Baez. Alex Baez, este. Eh, Chavos del. Ah, Santos Ramos. Santos Ramos, y luego Jorge Carrillo fue un ídolo también en los 80. Si alguien compitió duramente, pues conmigo, contra mí fue pues Santos Ramos. Y ganó siete veces el Mister México. Era un pasado de época también Santos Ramos, por ¿no? las rayas que traía. No, se pasaba, se pasaba, me impresionó. En el Mister México amateur pues ganó Santos. Por supuesto, de me finge. Ya después vinieron otros campeones como Alberto Martínez Que tuvo muy buen físico eh, Ganó un campeonato del mundo allá en Turquía Y ya hay varios campeones Alguien mencionó, hasta que recuerdo eh, Dice, oye, ¿quién te parece el mejor físico de México? Y me lo preguntó como en el 87 Y ya estaba retirado y, y le comenté <ríe> Neftalí me dijo para mí el primero de físico completo y todo definición proporción tamaño Alberto Martínez y yo en ese tiempo no realmente no conocía a Beto hasta después vi fotos y efectivamente sí sí aceptaría que entre él y Neftalí estaban lo los más mejores más. físicos para mí fue polorea sí yo también lo mismo, lo he escrito en el Face totalmente, dándole pues, un reconocimiento, un agradecimiento, mi cariño a Polo. Redacto cómo llegó él, cuando todavía no sabía yo que había ganado, atrás bambalinas, y llega corriendo y dice, ya te los chingaste carrillo. Hijo de gente. Y arriba estaba Palacio, pues ya, yo creo que esperando que también él ganara. Pero no, a mí me dijeron, sal ahorita y hagan ese. Es una emoción muy bueno, cargona. Lo, lo, lo que pasa es que aquí sí. Carrillo siempre lo ha admirado. Es el físico más simétrico de todos los tiempos, con mucha estética, mucha simetría. Es un físico tipo, como a nivel mundial, un Frank Zayn. mexicano. Bueno, en mi concepto. Pues sí, varias gentes me han apoyado en ese sentido. Y como he dicho, Gironda fue el que me guiaba por los artículos. Y sí, te decía, lo primero es estética y simetría. Y siempre me basé en eso. Podría usar más peso en Bench. Pero como él decía, y se lo dijo a Jorge Livero cuando fue él a Estados Unidos, me dijo: aquí no vas a hacer lo que tú quieres. Dejas de hacer pecho y vienes a hacer lo que yo te voy a decir. Si no te parece, pasa y que te den tu dinero y adiós. Y no, pues sí. Era estética, no tanto el volumen. Dice Giron era el gurú del físico en ese tiempo. Y Jorge Rivero, pues entrenaba con él. Yo fui también, bueno, soy amigo de Jorge Rivero, entrenamos juntos en un gimnasio allá al Cherry allá por Avenida Revolución. Sí, yo lo conocí en Avenida Universidad también. Sí. Lo veía ahí, lo conocí. Dynamic, atlético. Sí, sí, sí, recuerdo. Debo, iba a entrenar al Cherry junto con sus hijos. Sí, no. Pura estética. No, pues él es el fundador. Aquí en México, él es el que ha organizado y ha ido incrementando el número de participantes. La calidad de los participantes. ¿no? Está haciendo una super labor. Es lo que yo he visto. Y no tenemos ningún patrocinador, nada, ¿eh? siempre este, trabajando acá solos, pero le estamos echando todas las ganas y órale, vamos hacia adelante. Bueno, yo me yo, yo traje Nava a México, yo, yo, yo me afilié en, en el 2015. Anteriormente ex, habían existido algún representante de, de Nava México, pero, pero no hacía eventos, o sea, nomás era armillar. Yo cuando agarré, me afilia a Nava, yo dije voy a empezar a hacer eventos, voy a llevar a gente al, al, a los campeonatos mundiales, al Miss Universo, y bueno, así surgió Nava, Nava, Nava, o sea, Nava Internacional, que es una organización la más antigua en de su deporte. De ahí surgió el primer Mission Universo en 1948 que lo ganó Red Par, John Grimmel, todos esos campeones que, que, que de esa época, inclusive Arnold Schwarzenegger, también salió de la NAVA. Los Wader, fundadores de la IFBB, salieron de la NAVA. Muchos campeones han sido de la NAVA. La NAVA es antigua. y es tradicional, la NAVA, sus eventos, desde el principio, fueron por estatura. Caso contrario de la IFBB, que es por, por peso. Pero, Gracias a, a, a la gente que tengo como presidentes de cada estado, hemos crecido, hemos crecido bastante. Y bueno, pues ahí vamos, paso a pasito. Sí, mi mayor ilusión eh, fue siempre estar en el centro de atención de mi familia, en el sentido de logros. este Jorge... Estudió esto, porque logró tal cosa Y era para mi familia Entonces pues cuando gané pues fue el boom. Y hasta la fecha, después de casi 40 años Pues mi familia me sigue teniendo como yo, como yo siento Para ellos igual mira no so Bueno, creo que a nosotros El auge de las mujeres Cuando entró las mujeres en los gimnasios increíble porque, porque como, como estabas en tu momento, estabas mamadito y pues la verdad yo sí la gocé. Yo sí tuve muchas mujeres al, o sea en, mi, en mis tiempos y pues no sé, pues fue, fue una satisfacción. Inclusive yo estaba casado, pues me tuve, ahora sí me divorcié, tanta mujer y bueno... Yo creo que nosotros aprovechamos el tiempo, o sea, el, el boom, el auge. Antes, o sea, mira, yo me dedico a organizar eventos, organizo muchos eventos y voy por todos lados. Pero creo que en nuestra época estaba, estaba muy dura la competencia, más reñida. Sí. Como, ¿O será que porque competimos yo lo sentí así? O sea, a mí me encantaba estar arriba de la plataforma, luchando y petando y acá... Gozaba eso. No quiere decir que hoy pues, sí yo organizo muchos eventos y quiero que, que el atleta no sufra lo que nosotros sufrimos. Que el atleta se sienta apoyado. Por eso nuestra organización los manda mucho al extranjero a que se internacionalicen, que vean la competencia con otros países. Y, y bueno, y hemos tenido éxito. Eso se trata de la constancia, el trabajo también como organizador de eventos. Sí, gracias al deporte, nosotros este, estamos en la jugada, ya, ya no como atleta, como campeón, pero, pero, pero seguimos promoviendo como jueces, como pues dentro de las mismas organizaciones. La vida sin retos, como decía Cicerón, un hombre sin proyectos inclina su frente al polvo. Pues, no importa la edad, siempre adelante con algo. I'm yeah.